Tu amor inexplicable. Cuánto te amo Dios Escucho tus latidos Tu amor es mi pasión Y con tus cuerdas me atrae. Adoraré Tu amor Inexplicable Irresistible Es Tu amor Mi acla, mi Esencia Cuanto Te amo? ción Yeah. Te adoraré Y te adoraré